Y mañana no importará ni ado ni destino Mañana da igual si tú te quedas conmigo 15 minutos más, no me importa tener sueño Y que al ver nuestro amor explote el universo ¿Qué más me queda por decirte al oído si me quemas? Con el fuego de estrellas, escúchame, no es queja Pero mi elemento siempre ha sido lo invernal Quien me viera cantándote una vez más, vez más uh, Felicidad cuando te acercas, las cercas las tiramos O las estamos tirando, yo Ando con muchas ganas de pegarte un beso, pues eso es todo lo que quiero para mí Mi mirarte porque tú eres arte Porque con abrazarte el mundo deja de importar Porque con escucharte con tu voz tan musical Las musas me visitan La musa eres tú, ¿verdad? Sé que no siempre te crees Sé que es difícil no verte Tanto como quisiéramos los dos pero mientras quieras, mientras puedas, mientras sientas, pues yo jalo. Contigo nada es malo, mi amor. Te he cantado que no llores anteriores ocasiones. Ya no te reprimo lloras y lloras sin hacer de dentro. Gracias por confiar en mí, gracias por decirme sí, gracias por abrirme las puertas de tu universo. Vamos a pasear por lugares inexplorados: Los 19 a París, Barcelona para Carlos. Esta vida es corta y sé que vamos a encontrarnos en la otra. Igual hay que aprovechar el tiempo. Yo me perfilaba para vivir en Tristelandia, más tus alas me sacaron de ahí Ahora me enamoro más, no me explico cómo ese más día a día crece por ti Cada que te veo recuerdo porque creo en él vivieron felices por siempre Yo iré hasta donde estés, tú ven hasta mi hotel Veamos una peli o dejémosla de ver porque En tu cercanía mi alma nada necesita Gracias por la fiesta, el fin de año por tequila el 18 que con pasos temblorosos nos miramos Y míranos después ya dos años Acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante Tenerte de frente hacerte sonreír No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Siempre